este canal. Subí un video el lunes, el miércoles y ahora el viernes y me siento súper confortable porque estamos hablando de cabello rizado. En este video voy a hacer una reseña sobre los productos de As I Am. A mí me encantan los productos de As I Am y me sentí súper feliz cuando me enteré que hay productos nuevos de esta línea y se llaman Long and Lux. Creo que estos productos tienen ese sentido que como que si fueran productos de lujo o algo así, no sé, pero hay siete productos en esta línea, un shampoo, un acondicionador, un acondicionador enjuague, un co-wash, un producto para definir a los rizos, un producto para ayudar con los bordes de tu cabello y también un tratamiento para el cuero cabelludo, así que siete productos eso es mucho así que vamos a empezar porque tengo mucho que decir para ustedes que ya conocen los productos de As I Am, quiero hablar primero sobre el look de estos productos. Los productos en general de As I Am tienen ese, ese look de bronceado como café oscuro. Y los productos de Long and Lux tienen este color como rosado o de rubí. Y todos los productos de Long and Lux de As I Am contienen pomegranate and passion fruit. Granada y maracuya. Para ustedes que no lo sabían, granada es muy bueno para el cabello. La granada fortalece a los folículos, también ayuda con el crecimiento del cabello. Y para ustedes que tienen problemas con el perdido de cabello, la granada también te puede ayudar con eso. No sé mucho sobre los beneficios de maracuya para el cabello rizado o para el cabello en general, así que voy a buscar los beneficios y lo voy a dejar en mi blog para ustedes que están interesadas en saber un poco más sobre esta línea y de los ingredientes y de maracuya y cómo le puede ayudar con el cabello. Todos los productos en esta línea huelen rico. Huelen como maracuyá y granada. Para ustedes que no les gusten los productos que tienen ese olor muy fuerte, a lo mejor estos productos no son para ustedes porque este olor sí es un poco fuerte y tu cabello va a tener ese olor para todo el día, pero para ustedes que les gusten estos olores dulces, especialmente olores de granada y maracuya, les van a encantar estos productos porque a mí me encanta. El primero va a ser el As I Am Long and Luxe Pomegranate and Passion Fruit, que es um, granada y Maracuya. Uh, Strengthening Shampoo, Hydrating Hair Wash. Es un shampoo. Este shampoo cuesta $10.99 y es de 12 onzas. Y para mí el precio es muy bueno Porque este champú le ayuda mucho A desenredar a los nudos Y es muy hidratado Para ustedes que tienen el cabello muy seco Este champú es muy bueno para ustedes Sí ayuda a limpiar el cuero cabido muy bien y en limpiar el cuero cabido y enjuagar tu cabello todo ese champú va a ir a lo largo de tu cabello y tu cabello va a quedar super limpio el champú huele riquísimo para mí este champú es como preparando a tu cabello antes de aplicar el acondicionador porque sí contiene mucho deslizamiento. Todos los productos en esta línea sí son muy buenos para el deslizamiento de tu cabello. Especialmente si tienes, si tienes el cabello más rizado que yo lo tengo. Para mí no hay muchos champús en las tiendas como esta. So si tienen la oportunidad de probar este champú, por favor tomen la oportunidad de hacerlo. Porque este champú sí me gustó mucho. Ahora vamos con el As I Am Long Luxe Pomegranate and Passion Fruit. Conditioner Strengthening and Hydrating Treatment. Es un acondicionador y yo he probado muchos acondicionadores en este mundo y no he encontrado uno que es así, como este. Me encantó. Este acondicionador cuesta $10.99 y también es de 12 onzas. Ya casi voy acabando con esta botella porque yo lo uso cada vez que lavo mi cabello. Lo uso después de, del shampoo y también lo uso después del co-wash. Este acondicionador es increíble con el deslizamiento. No hay ningún otro acondicionador que es tan bueno como este con el deslizamiento que yo he probado. También huele riquísimo pero me ayudó tanto en desenredar a mis nudos... Fue súper fácil y este acondicionador también lo puedes usar como acondicionador profundo. Solo lo tienes que dejar en tu cabello por unos 20 o 30, minu 30 minutos y después enjuagarlo con agua tibia o agua fría. Si están buscando a un acondicionador que ayuda mucho con hidratación, con humedad, con deslizamiento, esto sería el acondicionador perfecto para ti. Si tienen la oportunidad de probar este producto de probar este acondicionador, por favor, Pruébenlo porque yo sé que les van a encantar. A mí me encantó tanto que a lo más voy a, acabando con esta botella, voy a comprarme otra porque... <laughs> This is really amazing, you guys. This is Increíble. Después de haber usado el acondicionador, yo pensé que no iba a haber otro producto que puede mejorar or like to top it. You know what I mean? No sé si me entienden. Pero cuando probé el Long Luxe Pomegranate and Passion Fruit Grow Wash Cleansing Cream Conditioner que es un co-wash, es un acondicionador para limpiar el cuero cabelludo. Yo lavé mi cabello hoy usando este co-wash, lo apliqué a todo mi cabello y cuando desenredé a mis nudos lo amarré y después me, me puse a pensar, like esto no es acondicionador. O sea, si es un co-wash, mi cabello se sentía como que si ya tenía mi acondicionador. No sé si lo estoy explicando bien, I'm sorry. La próxima vez que lavo mi cabello usando este Grow Wash, quiero tratar de dejarlo en mi cabello solo para ver cómo me voy a quedar los rizos. Pero sí es muy bueno en limpiar el cuero cabido. Como les dije, esto también cuesta 10,99 y es de 16 onzas y no necesitas mucho para limpiar tu cabello. Solo necesitas un poquito y eso le ayuda mucho con el deslizamiento y desenredar los nudos y de limpiar tus rizos, tu cabello y también tu cuerpo cabido. Ok, y ahora vamos con el As I Am Long and Luxe Pomegranate and Passion Fruit. Grow Yogurt Leave-In Conditioner Que es un acondicionador sin enjuague Para mí, sí me encantó mucho Es muy bueno para el deslizamiento Como los otros productos Y también es muy bueno a hidratar el cabello seco Cuando se trata con el deslizamiento Es perfecto, es el producto Perfecto, pero cuando se trata De humedad y hidratación Para mí es Así como lo mismo que los otros productos de As I Am que son acondicionadores sin enjuagues. Especialmente el So Much Moisture. Para mí, es, eso es un producto que es fenomenal para agregar hidratación y humedad a tu cabello seco. Esto sí es un acondicionador sin enjuague que es bueno para cabello seco. Pero para mí es mejor usarlo para desenredar a los nudos. Porque eso sí le ayuda muy bien a desenredar a los nudos. So, si sí me gustó, si es un acondicionador sin enjuague muy bueno para el cabello especialmente para el cabello rizado, especialmente si tienes cabello súper rizado o si tienes cabello más rizado que yo lo tengo, pero para hidratación hay otros productos en los mercados que son buenos para eso, so, eso depende de ti esta botella es de 8 onzas y cuesta $9.95, también lo puedes encontrar en Sally's y en la página de As I Am, si puedes encontrar todos estos productos en otra tienda, lo voy a dejar en la caja de descripción ahí abajo por si acaso lo quieren buscar, ahora vamos con el Long and Luxe Pomegranate and Passion Fruit Curl Enhancing Smoothie Curl Defining Cream Que es una crema para definir a los rizos Hay algunas cosas que me encanta de este producto Y hay una cosa que no me gusta tanto de este producto Este producto es fenomenal para darle esa hidratación a tus rizos Es muy bueno para darle ese brillo a tus rizos Es increíble para definir a los rizos Para mí no he encontrado un producto que me da esa definición Que a mí me encanta así como este pero lo único que no me gustó mucho es que no puedo llegar a cabello de tercer día. Con el otro Curl Enhancing Smoothie puedo llegar al día 4, día 5. Con cabello que tiene mucho volumen y que queda definido. Pero este producto no puedo alcanzar al tercer día. Para mí, este Curl Enhancing Smoothie de Long Lux de As I Am me deja el cabello más definido que el otro Curl Enhancing Smoothie. Pero... Para mí, eso es la única cosa que no me gustó mucho de este. No, es que no me gustó, pero que yo quisiera tener más días sin tener que lavar mi cabello. Esto cuesta $10.99 y es de 16 onzas. Como les dije, me encanta mucho... Huele riquísimo, mi cabello durante el día huele riquísimo, me da brillo, me da mucha definición. También es súper fácil en aplicarlo en tu cabello porque tiene ese deslizamiento, pero lo único es que no puedo alcanzar el tercer día. Ahora vamos a hablar sobre el As I Am Long and Luxe Pomegranate and Passion Fruit Grow Edges. Edge Controller, que es un producto para ayudar con los bordes de tu cabello. O sea, cuando quieres un peinado recogido, si quieres un peinado como un moño, sea, un moño bajo o un, un moño alto, o like that. Este sí me gustó mucho. Cuesta $7.99, si no me equivoco. A ver, $7.99 y es de 4 onzas. Pero sí les voy a decir esto. De todos los productos que yo he usado que son Edge Controllers, como este, yo prefiero... Este, de As I Am Long and Luxe Porque huele riquísimo Los otros no me gusta el olor para nada Pero esto, esto sí me gustó tanto Pero como no soy experta con los edge controllers No, no tengo mucho que decir sobre este producto Lo único es que me encanta cómo huele Y me gusta que me deja el cabello En puesto Cuando lo tengo en, en un peinado recogido so, para mí eso es todo Y finalmente vamos con el As I Am Long and Luxe Pomegranate and Passion Fruit Scalp Serum Strengthening Hair Treatment, que es un tratamiento para fortalecer el cabello y para ayudar con el cuero cabelludo, con el salud de tu cuero cabelludo. Para mí, no creo que lo he usado lo suficiente para darte una reseña en total sobre este producto, pero en los momentos que sí lo he usado si sí me gusta es un líquido que lo apliques al cuero cabelludo y lo masajes y lo dejes durante el día y también durante la noche lo tienes que usar dos veces al día y básicamente lo apliques directamente al cuero cabelludo y como les dije haces masaje y ya como ustedes a lo mejor ya lo saben me encanta el aceite de resino de negro no aceite de resino negro jamaicano Siempre se me equivoco de la palabra en español pero the Jamaican Black Castor Oil. Me encanta ese aceite para el crecimiento del cabello, pero lo único es que con ese aceite sí es un poco espeso, sí es, un, es, es, es grasoso. So tienes que usar solo un poquitito en tu cuero caído y hacerle masaje y para mí no me deja el cabello muy grasoso, pero si uso mucho, sí me va a dejar el cabello muy, muy feo, muy sucio, muy um, aceitoso. Con este tratamiento, aunque lo uso en la mañana y también en la noche, cuando hago masaje es como que si desaparece. No se siente grasoso ni aceitoso ni nada. So, eso sí me gusta. Tampoco me deja el cabello pegajoso. Huele riquísimo. So, para mí no tengo nada en malo que decir sobre este tratamiento. Sí cuesta $14.99 para un, una botella de 12 onzas. Así que es el producto más caro de esta línea de Long Luxe de As I Am. Pero como les dije, no le he usado lo suficiente. Para tener los resultados listos para ustedes, quiero usarlo en el total. Quiero usar todo el todo toda la botella para darte una reseña sobre este producto honesta. Pero sí les voy a avisar cuando termino de usar este tratamiento uh, de mis resultados allá abajo en la caja de descripción y también lo voy a dejar en mi blog ya cuando acabo con esta botella. Oh, eso fue mucho, pero a I mí... Mean, son 7 productos que se va a hacer. Si les gustaron este video, por favor, dale dedito arriba. Y no se les olviden de suscribir a mi canal si no lo han hecho todavía. Y déjame saber en un comentario abajo si han probado alguno de estos productos de Long and Luxe, de As I Am. O si lo quieren probar, déjame saber cuáles productos quieres probar en la caja. Digo, en, um, en los comentarios abajo. Y yo creo que eso es todo. Las quiero mucho. Un besito y nos vemos en el próximo video. Bye. Grow yogurt? Let me see. Now I'm just making up the name. Let's see how much it goes. That's how I have to sync my videos now. That's crazy.